¡Hola amigos! ¿Cómo están? Ta? Estamos muy felices Porque el día de hoy Nos eh, pagamos A ti, porque estamos de la escuela Estamos acá Pues ¿Ya se acabó? Bueno ¿Cómo están mí, amiguitos Chugos de Tags? ¿Cómo están? Ta? Todos Un poco de trabajo Muy bien, un poco de a ti, trabajar Con las pues no sé, de, de Thais ya es como una página ya muy pague, muy. muy pague. Entonces ya es una página ya te llega de Thais, mire, Lies. En la página ya te llega mi likes ya, ya ya llegó como cheta eh, youtube ya está ya ahí ya y llegue ya va a autorizar eh, youtube ya está youtube ahí de la de tags, eh, ya está todo ya está todo la página Santi, a la página de por la, de Tags ahí está la página amiga está, está la página y este ya tra la página de detalles y la página de De visos detalles Ah bueno buena pregunta de hablar de visos detalles la escuela ya es una escuela Te metes a, a sus niños metes a su nada bueno, no, no, no más sus tenes de, de galles pues meter a, a adultos y niños nada no más ya es una, una escuela de vista, ese tag. oh Bueno, chicos, ¿cómo están? Muy peaces. Este, tan, ta, ta, con Tegues. Muy felices. Hoy estamos muy, muy felices. Vego con Tegues. Ahorita no, no, no, no hay contagios. Ahorita se conecta a vos a gente. A ver si se conecta a vos a gente. Por cierto. <coughs> venga, me okay te este, más mata vamos a hacer un sub... Uso de detalles. Ya es un buen sub. Un sub muy pague Va a ver música. Va a ver Usa música. No Porque mi amiga ya hizo música. El de... Ya me voy, ya me voy. Ya la subí en Instagram. Eh, a ver si la ve. Ya... Ella la cató Ella la cató Muy padre. Ahorita nada de pesetado. Eh, muy en la música. Ya la hizo. Ya hizo todo esto. De, de la Catoya Soda. O sea, muy pague la historia. ¿No? Y entonces voy a pesetarla. Se llama Visa. Es una amiga. Entonces voy a pesetarla. Antes la tengo. Y la tengo a ti. Es Voy a ver con ella. Ahí, ahí la tiene. Ahí la tiene. Visa pues sí, hola. Vi. ¿Cómo estás? Muy bien. De... Supe. Gracias, sí. V. Ahora después me da gusto verte y cuídate mucho. Ahora después. Ok. Entonces chicos, ya estamos así, muevo música, ya ella hizo la nuevo música, porque ella ya hizo todo eso de la música, ya hizo, ella de Tags, bueno, es la, el yugate de Tags, va a ser de YouTube a Face, entonces es la yugate de, de, de Tags, es buena pregunta, eh, ella hace como fotos, voz y todo eso, entonces, ella se llama VISA, y ella hizo un, no, no estamos haciendo un tutorial de YouTube, entonces no subimos desde no de Facebook, y hoy en la noche tropezan así en vivo, la noche, a las 2, con Tegues para ver un poco de. De qué estáis Ya empezó. Pues, bueno, ya. La página. Y YouTube. Ya se. Ya. No hay gente. No gusta gente. No se metió a la. A la. A esto de. A esto de. Ay, ¿cómo se llama? De YouTube. Entonces, chicos. Se si, si te metece. Mis eh, amigos. Y, y más pues uh, voy a ver con mi amiga, a ver si se llama eh, pues, uh, a su mamá, está ahí con ella, ahorita voy a ver con ella, uh, a ver si uh, te, me puede ayudar ella para YouTube, se mete a la cuenta de detalles de y todo para dejar la cuenta a ella. Porque no, para pa los dos Ya yo subo Y ya, y ya sube Para un bro Entonces va a tener una, una cuota de detalles Va la cuota de detalles De YouTube Entonces no hay problema eh, Te voy a dejar un, un link de, de su Va a ver un su no, La otra semana Va a haber un sub de música, de que la música de mi amiga, de que es todo, entonces ya, ya la subí, ya está eh, antiguista anti si se la ve, este eh, ahí está, vale chicos, los de Uso y los amo, bye bye chicos, no avisa, Adiós. <risa> bueno chicos, besos. Nos vemos allá anoche.